Amigas y amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la tercera emisión de Noticiero Ciudadano. Empezamos con las noticias dando paso a los titulares. Noticiero Ciudadano. Presidente de la República Lenín Moreno constató las obras realizadas en las zonas afectadas por el terremoto en Puerto Viejo. Bahía de Caracas cuenta con un nuevo centro de salud. Los aspirantes a la educación superior rendirán el examen ser bachiller hasta el 3 de julio. Y en lo internacional, protestas y paros en Brasil contra las reformas del presidente Temer. Iniciamos. Este viernes 30 de junio se registró un sismo de 6.3 grados en la escala de Richter con epicentro ubicado en el cantón Jama de la provincia de Manabí. Según información del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el evento telúrico se presentó a las 17 horas con 29 minutos. Esta información la ampliaremos más adelante. La Secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, brindará una rueda de prensa para explicar mayores detalles. De este evento sísmico. En otro tema le contamos que este viernes el presidente de la República Lenín Moreno constató los trabajos que se realizan en las zonas afectadas de Puerto Viejo debido al terremoto del 16 de abril del 2016. Allí el mandatario ratificó su compromiso con los manabitas de dejar la ciudad en mejores condiciones que antes de la catástrofe. Lenín Moreno recorrió los trabajos de regeneración urbana que se ejecutan en la zona cero de Puerto Viejo. También verificó el avance de obra en el parque Las Vegas. Vamos a hacer de Puerto Viejo una ciudad linda y para eso no queremos protagonismo de ningún tipo. Vamos a aportar absolutamente todos. Absolutamente todos. Que quede bien claro, esto es un proceso un proceso que lo comenzó la revolución ciudadana desde el mismo instante en que constituyó institucionalidad, porque la institucionalidad fue la respuesta al terremoto. Es la primera vez que en el Ecuador actúan de manera armónica todos, todas, absolutamente todas las instituciones que se necesitaban. La obra de regeneración urbana se realiza en 11 manzanas del centro de Puerto Viejo con una inversión de 12 millones de dólares, informó Carlos Bernal, secretario de la Reconstrucción. Solamente en esta ciudad se han asignado a través del Comité de Reconstrucción 250 millones de dólares. Por su parte, Pablo Ortiz, gerente de Ecuador Estratégico, indicó que el Parque Las Vegas tiene un 60% de avance en su construcción. Es parte de un proyecto integral, la inversión asciende a 7.2 millones de dólares y tenemos eh, la gana de entregarlo en el mes de septiembre, estamos haciendo todo el esfuerzo. Hoy actualmente hay 160 personas trabajando en el parque, de las cuales casi todas, la mayoría, más del 80% son personas de la localidad. Con estas obras, el gobierno nacional apunta que la capital de Los Manavitas, queden mejores condiciones urbanísticas tras la afectación sufrida por el terremoto del 16 de abril del 2016. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. Bahía de Caracas cuenta con una nueva casa de salud. Se trata del Centro Materno Infantil y Emergencias entregado por el IES. Revisemos más detalles en la siguiente nota.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 La vivienda es una respuesta social que devuelve la dignidad a los seres humanos. Por ello, el gobierno nacional se ha propuesto impulsar la misión Casa para Todos con el apoyo de los gobiernos seccionales de todo el país. Con este objetivo, Rocío González de Moreno, en su labor de acompañamiento para lograr un mayor compromiso con esta causa, se reunió con las esposas de los alcaldes y prefectos de las provincias de Manabí y Esmeraldas para socializar el plan habitacional que contempla la construcción de 325 mil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 Eh, algunos hablan de anticipo de impuesto a la renta, pero yo también yo quiero hablar del compromiso de cuánto empleo vas a generar quiero hablar del compromiso de cuánta, eh, cuánto vamos a subir en innovación Entonces aquí hay un desafío de los próximos 90 días entregar un primer documento pero que ya tiene que ser un, un, gran, eh, un gran esfuerzo de todos, de presentar una propuesta productiva por la generación del empleo y la innovación ese es el gran desafío lo primero que quiero decirles es que la próxima semana presentaremos al Consejo Consultivo y luego el Comité Ejecutivo decidirá las metodologías. Segundo, que de estas metodologías, de estas mesas o sectoriales, no estará excluido absolutamente nadie. En rueda de prensa, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, informó que este domingo 3 de julio se llamará a juicio político al excontralor de la Nación, Carlos Polite para el día domingo a las 3 de la tarde al Pleno de la Asamblea Nacional con la finalidad de tratar el juicio político contra el, contra el ex Contralor General de la Nación, el doctor Carlos Poli Paggioni. Esto en virtud que han transcurrido ya las 48 horas que determina el procedimiento de fiscalización y juicio político en nuestra legislación orgánica. De esta, de esta función, aspiramos que este juicio político, eh, que es una de las líneas específicas para la lucha contra la corrupción que estamos llevando como bloque, pero al mismo tiempo yo creo que como asamblea en general, los 137 asambleístas, también será un ejemplo y una muestra fehaciente de lo que queremos, del mandato ciudadano que queremos cumplir que se pueda transparentar completamente la gestión pública de funcionarios y funcionarias sujetas a control político y al mismo tiempo que en esa, en esa transparentación de, de la gestión podamos eh, fiscalizar el uso adecuado de todos los recursos públicos y de la gestión misma. Ese es el objetivo de este juicio político y aspiramos a que también, el señor excontralor acuda a dicha interpelación a, a el día domingo y obviamente pueda hacer uso de su defensa. 19 horas con 21 minutos. Hacemos una primera pausa. Al regresar le contaremos las acciones que emprende el Ministerio de Ambiente para la protección de iguanas rosadas en Galápagos.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 Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador.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 que Como esto estamos haciendo, recogiendo distintas iniciativas, si ustedes pueden, tienen propuestas que ayuden a la agilidad de los trámites, háganos llegar. Porque la idea es recoger criterio de constructores, de autoridades, de los gobiernos autónomos y poder plantear una, un paquete de las reformas indispensables.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 Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias a Caterine Morejón y también a Rodrigo Sandoval por la realización de, este, de esta importante nota periodística. En otro tema le contamos que el gobierno nacional a través del Ministerio del Ambiente promueve la conservación de las iguanas rosadas que habitan en la isla Isabela en Galápagos. Se estima que existen alrededor de 300 ejemplares de esta especie que es única en el mundo.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 Usted está... Gracias por continuar en nuestra sintonía. En pocos minutos más nos engancharemos a Ecuador TV y daremos paso a la rueda de prensa que brindará la Secretaria de Gestión de Riesgos con respecto al evento sísmico que se, que se suscitó en esta tarde. Por lo pronto le invitamos a ver el resumen internacional. Barricadas y paros sectoriales en varias ciudades marcaron el viernes una jornada de movilización sindical en Brasil. Los manifestantes protestaban contra las medidas de austeridad impulsadas por el presidente Michel Temer. En el centro de Sao Paulo, la policía dispersó con bombas de estruendo a manifestantes que habían cerrado varias calles. El gobierno impulsa una serie de reformas promarcado para recuperar la confianza de los inversores, con el objetivo de sacar a Brasil de la peor recesión de su historia y volver a generar empleo en un país con más de 14 millones de desocupados. Tras aprobar la congelación del techo de gastos durante 20 años, el gobierno procura la flexibilización de la legislación laboral y la reforma del régimen de jubilaciones, una medida que ha enfrentado una fuerte resistencia. La venta de armas estadounidenses a Taiwán tensó el viernes las relaciones entre Pekín y Washington. China ha presentado una solemne representación a los Estados Unidos en Pekín y Washington sobre la aprobación de la venta de armas. Taiwán es una parte indispensable del territorio de China y nos oponemos firmemente a esta venta de armas a Taiwán. Dañó gravemente la soberanía y los intereses de seguridad de China. El cierre del sistema financiero estadounidense al banco chino Dangdong como sanción bajo acusaciones de lavado de dinero norcoreano también son motivo de disputa. Hemos insistido muchas veces en que nos oponemos firmemente a cualquier sanción unilateral fuera del marco del Consejo de Seguridad y nos oponemos firmemente a que cualquier país puede ejercer su derecho y jurisdicción de conformidad con su legislación interna. Las decisiones de Estados Unidos y la reacción de China contrastan con la relativa cordialidad que dejó el encuentro de abril entre los mandatarios Donald Trump. Interrumpimos el noticiero en este momento, damos paso a la rueda de prensa desde el EQ911. Sí, sí, sí. Sí, sí. La, la, la ministra se va a acercar aquí. A tu, a tu, a tu. Amigos, eh, en pocos minutos más ya estaremos con esta rueda de prensa que se va a efectuar desde el EQ911. Damos paso en este momento. Desde la sala situacional del, del sistema integrado EQ911, donde las principales autoridades de riesgos darán a conocer eh, los principales acontecimientos tras el hecho suscitado en el sismo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 se localizó como ya se indicó frente a la zona de Jama, un poquito más hacia Cabo Pasado, costa afuera. Este sismo generó, se presentó, digamos, en una parte de la zona de ruptura que no, no, no se rompió durante el sismo importante del 16 de abril. Podemos decir que esta es una consecuencia también de ese de ese evento del 16 de abril.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 Sofía, muy buenas noches. seguridad. Principalmente hacen un llamado a la calma a todas la ciudadanía y de igual manera ya lo ha dicho la secretaria de gestión de riesgos eh, ya se han activado todos los protocolos necesarios en caso de que se vuelva a suscitar alguna réplica. Reiteramos es importante que todos mantengamos la calma y que actuemos de manera tranquila en caso de que se pueda generar otra, otra réplica. De igual manera ya lo ha dicho eh, Alexandra Alvarado directora del Instituto Geofísico no existe riesgo de tsunami, así que por ese lado podemos estar eh, un poco más tranquilos. Nosotros nos despedimos, pero le invitamos a mantenerse informados a través de las redes sociales y a, también a través de Teleciudadana. Nos despedimos, un buen fin de semana.